Ok, bueno, eh, mi nombre es Jesús, Jesús Cabrita, eh, resido en Argentina y mi proyecto es, está basado en una barbería, la cual sus principales funcionalidades son eh, en una, un, una, un, gestión, un gestor de citas, de, de turnos, de turnos previos y un pequeño e-commerce con una API, con una pequeña API llamada Mercado Pago de acá de, de Argentina, que gestiona los pagos, por supuesto. Entonces, ahí voy presentándoles un poco el, el, el inicio del home, es un pequeño carrusel donde muestra más o menos lo que es, lo que, de que se trata. Eh, bueno, vamos a lo primero, vamos a lo, al, ah, lo primero es poder registrarse, iniciar sesión como usuario. En mi caso, ya yo estoy registrado y soy administrador. Me registré con Facebook. Vale, bien. Acá se inició la se sesión correctamente. Listo. Ahora vamos a lo primero que son las citas previas. Vamos acá. Nos encontramos con una página que te muestra la tabla de los horarios que que trabaja y los que no entonces nos encontramos que este usuario aún no tiene citas no tiene nada asignado vamos a pedir una por ejemplo podemos ver que eh, en el en el mapa perdón en el, en el calendario no puedes pedir una cita ni antes sino ni los días lunes que no trabaja la eh, la, la barbería por ejemplo vamos a pedir una el 31 y vamos a pedir una a las 9 de la mañana, primera hora. Entonces, le damos, estoy seguro, bueno, sí, estoy seguro, vale. Automáticamente la cita está pedida y es gestionada. Ahora sí, este segundo mensaje quiere decir que ya ha sido guardada en la base de datos y te va a llegar un correo electrónico avisándote la confirmación de la cita. Entonces, veamos, a ver. Vamos a actualizar ahí está, el correo electrónico ya te llegó, con su pequeña avisándote, hola eh, Jesús Cabrita tu información de la cita va a ser el día tal a la tal, en la calle tal, a la hora tal y por favor estar 15 minutos antes eh, bien tienes la opción también de cancelar la cita acá tienes la información, aparte del correo la tienes acá puedes cancelarla te pregunto si lo, lo quieres hacer, si no, bueno vale, o sea, no hay problema, queda la cita pero si la quieres cancelar bien eh, lo hace, pero antes que todo demostrarle eh, hay una hay una validación que no la hice visualmente pero la hice en el, en el backend que por ejemplo si quieres volver a crear esta cita sí, te, no te va a dejar permitir no no te, la sale, no, no te sale visualmente pero no te permite o sea, te da un error interno en el backend, pero me, bueno, por tiempo no, no pude eh, crear esa, esa interfaz. Entonces, por ejemplo, si pides la, una a la 1 la, la de la tarde, tarde, te permite. Entonces, vale, Entonces te llega otro correo. Veamos. Ahí está. te llegó el otro correo. Con los datos de la cita que pediste, que es a la 1 de la tarde. Bien. Eh, ahora, bueno. Ah, les quería mostrar si querías cancelar una cita. Vale, si la cancelas, te pide que sí. Listo. La cancela y automáticamente ya no está. Bien. Eh, ay, justo se, puso, se me dañó el mouse ahora. Listo, ya. Mal botoncito. Bueno, veamos con el pequeño e-commerce. Tengo un pequeño e-commerce donde el administrador tiene, por falta de tiempo, me faltaron algunos detalles, pero tiene algunas acciones. Tiene opciones para tener que el cliente simplemente eh, no ve esto del producto de LED, eh, algunas cositas más allí, esto, esto tampoco, tampoco lo va a ver, pero vamos a, a usarlo un poco como administrador. Entonces, vamos a crear un producto, también lo mismo. Buscamos un producto, por ejemplo, gorra. Uf. Gorra negra. Y precio de 120 pesos. Me faltó el tema de las imágenes, tengo una por defecto. Lo está implementando, pero por falta de tiempo. Bueno. Uf. Perdón. Oh. Eh. Ahí está. Producto creado. Es una gorra igual. La puedes eliminar también como administrador. Y listo, elimina. Eh, quería probar como cliente. Como un cliente que no sea del rol administrador. ¿Qué permisos puede tener? Entonces, ahí vamos. Vale. Vamos como. Con Google, por ejemplo, otra cuenta que te me cree. Vale, bien. Registrado. Bueno, como cliente distinto, o sea, te sale simplemente para eh, añadir un... Producto al carrito. A ver, puedes añadir productos al carrito. Puedes añadir productos al carrito. Eh, por falta del tiempo, eh, me quedé hasta allí porque ya estaba casi, pero bueno, no pude implementar el pago que era la API. Eh, como tarea, la tengo también para realizarlo y con gusto, con mucha ilusión, lo voy a hacer. Así que. Bueno, por ahora estas son mis funcionalidades principales. Eh, espero que les haya gustado. Y bueno, este, un poco de código, me faltó. Ah, bueno, si quieres A ver, con lo que más me siento orgulloso era eh, implementar el tema de, de los mails. Eh, al principio me costó un poco, porque no encontraba el, este token. Me lo pedía, se expiraba cada cierto tiempo. Entonces, hay una pequeña, una pequeña función que, que busqué, encontré, que era para generar un, toque, eh, un token automático, que cuando expire genere otro automáticamente. Entonces, la documentación, leyendo un poco la documentación, encontré esta función que básicamente te dice que con una condicional, si no hay token, bueno, pues genera otro automáticamente. Eh, y bueno, estuve, esto no debería estar así. Estuve metiendo todas las, las los, los tokens, los accesos por una, unas una, una variables de entorno, pero me faltó esta. Ya los demás está puesto, pero me faltó simplemente esta. Pero bueno, eh, ya estamos por acá. Ya creo que ese es mi proyecto. Eh, no sé si hay alguna cosa, alguna duda, algo que quieran mencionar. Okay. Entonces, bueno. Listo. Creo que es todo.